Hola, buenas noches, bienvenidos a otra emisión más. En esta noche vamos a empezar primero con unos pequeños anuncios. Tenemos ahorita próximos eventos en la ciudad de Puebla. El 29 de junio tenemos a Besa y el 10 de julio a Axe Fire, ambos en Foro Puebla. Por favor, no olviden igual seguirnos en las redes sociales, tanto de Metal Oscura como de Crónica del Metal. Y hoy tenemos con nosotros a Belomito. Uh, el, lomi. <risa> el gritito. <risa> hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches ¿Todo, ¿todo, bien? Bien, ¿Todo bien? Hola, hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar a platicar. Bueno, más que entrevista, vamos a platicar un poquito, ¿no? Este. Ay, perdón, pero es que yo no entiendo los nombres, así como los que... A ver, si me los pronuncian, por favor. Va. Primero. Yo soy yo, ¿vale? Yo soy siempre, Yesa, El vocal por delante. Vocal. Okay. Yo soy Teyaotlani, soy guitarrista en la banda. Okay. Hola, yo soy Witekli y soy el bajista. ¿Puedo preguntar de, de ¿en qué el dialecto lo tenemos los nombres? Sí, claro. Sí, es que, todos. Bueno, es de... náhuatl. Náhuatl. ¿Qué significa cada uno, perdón? Bueno, yesat es el agua que sangra. Ok. Teyotlani, ¿me puedes decir tella si quieres? Si se te hace más fácil. Sí, porque sí, está muy es complicado. Problema, <risa> <la revista? risa> Te Se les toda la lengua. <risa> está bien. No está No, no está tan Dayotlani complicado. ¿Qué quiere decir guerrero. Okay. <risa> no, eso está facilito, ¿no? Sí, la, bast la verdad, bastante. <risa> el, el mío es Witekli y significa... Ah. ¿Qué? <risa> el mío, Perdón, perdón, eh, el mío es Witekli y significa trueno. Mucha. Oh, yeah. ¿Y en lo mismo está el nombre de la banda o, o cómo? <risa> Correcto. Sí, pues Velomic viene igual del náhuatl que viene del, pues, de los vocablos totalmente y el, el vocablo mic. Entonces ya junto pues es Belomic totalmente muerto, ¿no? Sí. Ese es el significado en sí de la banda, totalmente muerto. Y bueno, pues hace referencia a, a que nosotros en el momento en el que empezamos a hacer todo este proyecto, bueno, en los que estamos ahorita en el proyecto de la misma forma, pues vemos que las raíces se han ocultado. Que prácticamente la gente las tiene totalmente muertas, ¿no? Este, ocultas, como que les da pena o no sé. Hay muchas cosas, bueno, han cambiado algunas cosas, pero ese es en sí por qué viene el nombre de la banda, ¿no? Por el tema de totalmente muerto y sentimos que las raíces están totalmente muertas. Entiendo, entiendo. Tiene tiene bastante buen significado. Ustedes usted son death Metal, ¿verdad? Pero tengo entendido que tienen como que ciertas otras fusiones dentro del género, si me platican un poquito de ello. Este sí, bueno, pues. voy a contestar yo. Ah, bueno, sí. bueno. Sí, sí, adelante. Sí. Creo, que mi creo que mi internet está, está bajo. Ah. Este, pues básicamente, o sea, eh, lo que tocamos es, es de metal, ¿no? Pero eh, pues yo creo que también hay como mucha influencia, por ejemplo, de muchos géneros, que por ejemplo hay cosas que suenan un poco más trash, o hay cosas que suenan un poco más este. Como, como bueno no no tanto melódico pero incluso es como un poco yo siento que es un poco como el folklore no o como folk incluso a veces eh, se nos o se, se, se denominaba como folk metal no a pesar de que como que el, está en enraizado más como en el folk metal como nórdico y todo esto yo creo que esto también podría entrar como en esta en esta en esa ramificación pero pues básicamente, pues yo creo que lo más, o lo, lo que nos influencia más, pues es el, es el death, ¿no? No sé, Ricardo, si decir algo más o qué iba a decir. Sí, claro, el metal está muy presente. Está, está padre, está bueno, interesante la combinación. Sí, el death metal está muy presente. Y en cuanto por ejemplo la el tipo de vestimenta sí, claro, y todo eh, ¿en, en qué, en pues qué es... se ¿Cómo, cómo se une esa parte con Perdón, todo el, no el ritmo, ajá, la, la vestimenta, el tipo de pintura que utilizan, en qué se complementa con todo el la idea que tienen como ah, tal. Sí. Bueno, pues de hecho, este, en sí, pues ocupamos colores oscuros hasta en el maquillaje y pues todo va relacionado a lo mismo, ¿no? Como un luto de la raíz, obviamente, y pues tratamos de hacer fusión, ¿no? A fin de cuentas, como, pues en sí, pues nosotros en realidad no somos este, habitantes de la de nuestros pueblos antiguos, entonces ya nos tocó vivir esta época y tratamos de hacer esa fusión, por eso en la vestimenta puedes notar que nosotros no salimos tan ataviados como, como hay muchas otras bandas que sí lo hacen, este, pero es porque hacemos esa, esa misma fusión Solamente igual en, la, en las canciones, la, la temática, pues no, nosotros no, no lo cantamos en dialecto o en alguna lengua más bien, en lengua, en lengua antigua, porque eso ya no nos tocó. ¿no? O sea, sí hacemos menciones y hay ciertas partes clave en ello, pero en realidad estamos conscientes de que ahorita pues no estamos viviendo esos tiempos y tratamos de hacer la fusión en, en todo, ¿no? Tanto en la música como en el, en en el ver de la banda y como en el bar en el performance banda. Entiendo. Sí, sí, de hecho estuve checando un poco igual las, las, las fotos y todo que se encuentran en sus redes sociales y tiene un concepto bastante interesante porque tiene como... No sé si sea la palabra correcta y corríjame si me equivoco, pero como que es ese estilo un poquito más indígena, algo más a, a lo que era antiguamente. Sí, sí, sí, este, pues ocupamos, por ejemplo, en nuestra pintura, pues no es en sí un corpse paint, como si fuéramos un una banda Black o algo así, este pero hace alusiones a, a ciertas líneas y ciertos parones que ocupaban nuestros ancestros. ¿no? no es totalmente, como te comentamos, no es totalmente la intención emularlo, sino más bien enaltecer esas cosas y sabemos que estamos viviendo otra época, entonces estamos de traerla hacia acá y que la gente lo conozca, que se interese y esa es la intención en realidad. Entiendo, entiendo. Y, por ejemplo, cuénteme un poquito, tengo entendido que ustedes fundaron la banda en el 2010. ¿Cómo fue este proceso de llegar a, a fundarla? ¿Con quién inició? ¿Fue entre varios? o, cómo, o cómo, ¿De qué modo se realizó? Bueno, esa la voy a contar yo porque soy el mal. La banda, creo... Entonces, este pues, base en, se forma en 2010, se forma junto con el Coyote y mi compañero tecotl que no pues, por ahí, el proyecto, o sea, se, se saltó, pero forma para las raíces, bueno, Digamos, y aparte por el gusto mental, porque a nosotros nos gusta esta música que es exaltiva este fuerte que es como un grito de desesperación para que te escuchen de repente o sea por eso también está estridente se puede decir y voces culturales y todo este tipo de cosas y el y el gusto por las culturas no entonces lo que intentamos hacer nosotros siempre fue una una fusión de ello, no hacer este como pedacitos de las de, de una cosa y de otra sino tratar de hacer la fusión completa y empieza precisamente por ello la, el amor a nuestra cultura y el ver que, ver nosotros también que a le gusta visitar visitar las piedras, pero en realidad no, no hay una, una en, pues real, por pura, sino van, por ejemplo, como de moda, ¿no? A, a Teotihuacán a cargarse de energía en el solsticio, o cosas de ese tipo, ¿no? O a dar la vuelta y tomarse la foto nada más, pero pues no se informan, no todas, ¿no? Como todo, no, sí. no, no se generaliza, pero la gente, de... las raíces las nada más y las toman como en cierto punto. De moda, una visual nada. Más. Entiendo, entiendo. Ustedes son seis, ¿verdad? En total. Sí, somos seis integrantes de la banda. Si sí, me platican un poquito, y si que la función de cada quien, digo, pues tengo entendido, pues aquí estoy con el vocalista, guitarrista y tecladista, pero pues, los demás, ¿cómo se llaman o cómo se hacen llamar? Si se puede, qué significan sus nombres y este, y qué es lo cuál es su, su aportación a la banda. Ay, te, te, hay un mensajito allá que acaban de poner, Ay, le mandan saludos a una Pompi. Ah, soy yo ah. Que Son comentarios que no se pueden dejar pasar Ahí está, ahí está el, el comentario sí, sí, sí. Ah, no, sí. ¿Quién soy yo saludo para negar a los... el saludo a alguien así? <coughs> <coughs> ok, sí, sí, me cuentan un poquito Entonces fue de, la de, la de pena. los más integrantes Les digo, sí que ¿cómo se hacen llamar? Sí, nos dejó este, ¿Cómo se hacen llamar? ¿Cuál es este, el significado de sus nombres? ¿Y cuál es su función de ellos en la banda? Bueno, creo que se, se fue Ricardo, ah, ah, pero... Perdón, se trabó el video. Tenemos este. Las redes gratuitas no nos sirven, no nos ayudan. <risa> Un infinito. El wifi de la Ciudad de sí. México. Sí, está muy es Igual que el tráfico, ¿no? no manifestación. <risa> <risa> perdón, perdón. Sí, perdón, eh, está muy bien. No, no hay problema, a todos nos ha pasado. A mí me pasa muy frecuentemente, pero, pero bueno. Ahora ya se fue, que ya planeen. ¿En qué nos quedamos? Pido perdón, estábamos en, el, en las fallas técnicas. Este, bueno, nos preguntabas, este, perdón, que este, los, los demás integrantes, ¿no? Entonces, este, Ándale, es, sí. Bueno, tenemos otro guitarrista, que es, es, bueno, se hace Mar Ocelot. Que si no mal recuerdo, bueno, a ver si no me corrigen, si no estoy recordando mal cuál era, cuál era su nombre, o cuál es el, cuál de su nombre, era, tenía que ver como con un felino, ¿no? que era como el ocelote y todo esto, ¿no? Él pues, lo escogió porque le gustaban mucho los pelinos. Y este, pues él es el otro guitarrista, ¿no? O la, o la guitarra 1, no sé. La, realmente bueno es que los dos cumplen como funciones primordiales. Creo que eh, no están tan diferenciados entre guitarra 1 y guitarra 2, ¿no? O, o guitarra rítmica o esto, ¿no? Como normalmente se hace en una banda. Sino que los dos uh, cumplen la misma función, ¿no? Los dos hacen guitarra hacen guitarras principales o, o, este, o acompañamiento al mismo tiempo, ¿no? Um, sí. También tenemos al, al compañero Mazacuatl, que tampoco está acá, ¿no? Pero él pues se encarga de toda la instrumentación, de, pues, de hacer danza en, en, el, en el escenario, ¿no? O se encarga de todo el performance que, que pasa en el escenario, ¿no? Sí. Y pues ahí se me está pasando este... este, este, este ¿Cómo se llama este? Lashley. Eh, With Lashley. With Lashley. ajá. Que pues él es el ¿Baterista? el baterista. Y este no la verdad ya no me acuerdo qué significa su nombre. <ríe> lo siento. Que me perdone desde donde está. Su nombre es, es este. <ríe> te va <te> a va... <ríe> ah, Ahorita le vestido. Este. <ríe> Sí, pues, pues mira, más que nada, bueno, él literalmente su nombre es como lobo, pero pues él las alusiona a su forma de, de ser, ¿no? O sea, un poco solitario y cosas así. Cada quien te podría explicar más profundamente su, su personaje si estuvieran en este momento, que bueno, creo que es lo ideal porque nosotros lo, lo interpretamos de una forma a veces, y, pero ellos lo tienen mucho más clavado. Por ejemplo, Masakoat, pues es serpiente venado, ¿no? Pero... En realidad, ¿de dónde lo haya sacado? ¿Cuál es su razón? Este, No le hemos platicado mucho con él, ¿no? De repente, ese, ese tipo de cosas. Porque es muy muy amplio. Sí, está, estaría muy tema, interesante ¿no? luego tenerlos para, a todos explicar, reunidos entonces, para de sería que estuvieran, pero saber menos. de dónde. Sí, este... Pues ojalá y se pueda algún, algún, en algún momento tener a todos, porque sería lo ideal. Así cada quien se puede explayar, por decirlo de alguna forma, en, en explicarte 100% de dónde toman su, su rol, su nombre, ¿no? Sí, sí, definitivamente me estoy dando cuenta de que tienen como que un trasfondo más allá del de, soy así, sino como que tienen su, su estilo, ¿no? Y su explicación, pero pues ya es algo más personal en cada quien. Bueno, platíqueme un poquito tienen eh, su primer homónimo, ¿no? Que es, también se llama como la banda Belómic. Sí, es correcto. Primer este de de, cuéntame un poquito ¿cómo, cómo fue el proceso. Ah, bueno, ese sí te lo puede platicarte Yuatlani, porque este, él es el único que grabó ese disco, de los que estamos aquí. <risa> Wow. O sea, ha habido un proceso en el que van cambiando de integrantes, se van a, se van juntando más. Es que te y nos corre, y pues, Sí, pues, ¿sabes? este. No, pero... yo que yo no pedí chance en la banda. No, ya sí estamos bien. No, no, <ríe> no, no es cierto, no es cierto es que se emocionó con el comentario cuando le dijeron que era la Pompi. Exacto, pero tú sabes, este de cuéntame un poquito cómo fue ese primer homónimo. Sí, pues en realidad este disco va saliendo. Este, tardamos un poco de tiempo, la verdad, en sacar esas canciones, debido a que, pues en realidad, como te comento, nuestra intención no es agarrar como pedacitos de, no sé, hacer un intro así súper étnico con ocarinas, a, a Tecocoli a Yoyotes, o sea, con todo eso, y después aventarte un death metal puro, ¿no? O que desde ese momento, pues era como que el común denominador de los estábamos en ese momento para poder este crear esto, o sea, nosotros tratamos desde ese primer disco de hacer una amalgama de, de los sonidos étnicos junto con, con lo estudiante de metal, entonces tratábamos de que cada canción, y bueno, es, es lo que estamos este, tratando también en estos momentos, de que cada canción sea como una una remembranza, una danza, es algo, algo muy muy rítmico, entonces sí nos costó bastante trabajo, tuvimos que estarlo trabajando un buen rato para no solamente pues sacar, como te digo, pedacitos de, de rolas étnicas y después meterle una rola completamente de metal y después meterle otro pedacito de, de, de música étnica solamente. Entonces lo, de, lo que se trató fue eso. este Sí nos, como te comento, pues fue algo tardado, y lo, lo grabamos este, hace ya un tiempo, la verdad es que tenemos lo estuvimos moviendo en cuestión, bueno, de manera física Y ahorita, bueno, con las plataformas y como preámbulo de, de nuestra nueva producción Pues lo, lo decidimos lanzar también en las plataformas Pero igual si alguien está interesado en, en tener una copia física de ese material La tenemos y pues nos pueden contactar por nuestras redes sociales para poder adquirirla Está padrísimo, y por ejemplo, ahorita ya el, ¿no? entrando en. El... Sí, a eso vaya a llegar al, al punto de que entonces, ¿Perdón? digamos que fue la, la forma. Sí, voy al punto de que entonces fue la manera de, de ver cómo encajaba todo, y por eso el, el, el tardío en que saliera. Este, bueno, en sí, eh, acaba de salir bueno, sí salió como te comento, pero lo vendíamos solamente cuando íbamos a tocar, nunca lo subimos a una plataforma, y había muy pocas canciones que, que hasta fueron este, como pruebas se puede decir, para sí, subirlas sí. a YouTube que era lo que había este, pues, más en auge en ese momento ¿no? entonces, este, pues apenas decidimos subirlo como preámbulo a nuestra nueva producción, bueno que es, es nuestro Yoloya Huica segunda parte que bueno, ahí estén atentos a las noticias eh, y pues por eso lo, lo decidimos sacar en este momento como preámbulo. Pero ese disco ya está circulando desde el 2014, o sea, está maquilado desde el 2014, ya lo tuvimos en circulación. Entonces, ese disco se puede decir que sí, ya lleva un rato. Con esto de los, del cambio de integrantes que hemos tenido y todo esto, pues obviamente nos hemos retrasado un poco más en, en cuestión de, de sacar nuevo material y este tipo de cosas, ¿no? Ahorita afortunadamente pues sentimos que la banda este, ha estado consolidada y que lo hemos podido trabajar de buena forma, ¿no? Entiendo, entiendo. Y por ejemplo, ahorita tienen su nuevo disco, ¿no? Este, tengo entendido que está dividido en dos partes. ¿Esto por qué? ¿Tekli o Yesat lo quieren explicar? Bueno, este, este disco se, se decidió dividir en dos partes, precisamente, eh, nosotros, nuestra, nuestra la música, pues regularmente no son canciones de dos minutos o de tres minutos, son un poco más largas para, para poder desarrollar una idea completa, ¿no? Entonces, este, la dejamos fluir y pues de alguna u otra forma pues nos van saliendo canciones un poco más largas. La intención de esto es que tú puedas escuchar cuatro rolas de inicio, cuatro canciones que fueron las que sacamos el año pasado. Este, las sacamos y para que lo puedas digerir, para que lo puedas escuchar bien sin estar tediado, se puede decir de alguna de alguna manera, que bueno, yo creo que en realidad que si lo escuchas todo, te lo puedes andar todo, porque es otra forma ligera de escuchar, este, pero esa fue la intención más que nada, que pudieran digerir la mitad del disco y después la otra mitad del disco, y al final, bueno, ya, ya juntar los dos y que lo puedas disfrutar todo, ya con tu canción favorita, se puede decir, ¿no? O cosas de ese tipo. wow y este disco, cómo, ¿cómo me dicen que se llama? Tiene también su nombre medio rarito. <risa> <risa> el, el disco se llama Yoloyacuícatl, ¿qué significa el nombre? <risa> este, pues en sí el nombre significa corazón, ¿no? Entonces, yo creo que en este, en este disco, pues básicamente lo que, lo que quisimos hacer, pues, fue, fue pues como proyectar todo eso, ¿no? Todo el ritual, todo todo como verlo más como desde esta perspectiva, ¿no? Del ritual, del del, este, del a lo mejor de, de quiénes somos nosotros o de lo que queremos decir eh, con respecto como lo que sentimos, ¿no? Que está pasando eh, pues con, con la tradición y todo esto, ¿no? O con las con, las, con el folclor, ¿no? Con las tradiciones mexicanas, con el incluso hasta con la misma mexicanidad, ¿no? Porque yo creo que sí. precisamente eso es como lo que lo que queremos o, como, o lo, lo que intentamos hacer con este disco pues es que como como es en que este, la, la gente se sienta orgullosa no de o que se sienta orgullo pues de, de lo que somos ¿no? no no simplemente decir como hace rato estaba diciendo el ya este decir ah pues por moda soy mexicano y ahorita está como muy mucho este, esta cosa nacionalista no de decir ah sí soy mexicano y me gusta mucho mi país y todo esto, pero realmente no nos sentimos ad hoc, ¿no? O incluso todas estas culturas indígenas, como, como por decirlas, de, llamarlas de alguna forma o por generalizar, pues como que decimos, ay, pues ellos están ahí, pero no sabemos qué onda con ellos, ¿no? Entonces, pues creo que es, no, no no voy a decir rescatar, ¿no? Eh, como la tradición y nada de esto, porque pues, realmente ¿quiénes somos nosotros, no? Pues, eh, solamente estamos como mezclando, ¿no? Eh, o tratando de como de identificarnos no con esta tradición no con estas culturas no que a lo mejor están como un poco aisladas no entiendo entiendo este disco es de apenas no ahorita sí, de hace un, complementando un año complementando la sí perdón, hace un perdón. Año, este, complementando la, la perdón complementando a mi compañero eh, yolo Cuicat completo, pues es can, canto del corazón guerrero, ¿no? Se divide en tres vocablos, toda la palabra. Yolo de corazón, yao de guerrero y cuicat de canto, ¿no? Entonces, pues sí tratamos de, de reflejar eso, nuestro sentir y todo, pero desde también de un punto en cuestión de la que vemos, de, de, dónde, de dónde parten las cosas, ¿no? Por eso, no sé, bueno, tenemos una canción que se llama Origen. Y nuestras canciones están enfocándose más el concepto de este disco a, a, a en sí el, el origen de, nuestro, de nuestra nación, ¿no? de nuestro pueblo Eso solamente es complementando el diario el de, de mi compañero Y pues sí, salió el año pasado eh, Ya lleva un año la mitad del disco Y bueno, en este pronto, muy pronto podrán escuchar este la segunda parte de, de este material, que es el complemento de, bueno, no complemento, es la parte de este material, sí, ¿no? Entiendo, y bueno, me me quiero imaginar que todavía todo este proceso con este disco fue parte de pandemia, ¿cómo, cómo les afectó esta parte de la pandemia? Pues pues en, en un en un principio, igual yo creo que, que se afectó, ¿no? Obviamente la, la pandemia, porque obviamente pues no había conciertos, no había nada, ¿no? Entonces, igual esto yo creo que retrasó un poco como el proceso de, de lanzamiento de la segunda parte. Bueno, aparte, por ejemplo, yo, yo este pues yo entré justo a la mitad de la pandemia, ¿no? Justo cuando estaban como en este proceso como de la segunda parte, ¿no? O sea. En la, en la primera parte yo no yo no participé, yo llevo como un añito, ¿no? Con ellos, más o menos, creo. Este, ah, justo creo que en este mes cumplí un año con ellos. este Entonces, el, el disco en sí, pues justamente como que eso lo detuvo, aparte como, como de que los integrantes, pues como... Eh, aparte, pues cada quien tenía como sus broncas, ¿no? O sea, sus broncas este, pues, originadas obviamente por la pandemia, por por todo lo que pasamos, ¿no? Como, como nación y como, y pues, no sé, a nivel, eh, a nivel pueblo, ¿no? Entonces, eh, sí. pues sí se detuvo un poquito, ¿no? Pero pues ahorita, pues ya que se está retomando todo un poco, pues ya le, les comento, este, hace, hace un año que yo me integré, pues empezamos como a meter todo, o como decía Teyatlan y todo rato, este, pues como que nos, nos detuvimos un poco también, porque pues, yo me tuve que aprender toda la rola, ¿no? Este, tuvimos que grabar toda esta segunda parte. Entonces, este pero al final del día creo que fue un buen trabajo, ¿no? Eh, ahorita, este, pues ya nos verán si nos van a ver en el concierto del, del 30, ¿no? Pues ahí este está un poco el resultado. Bueno, ya hemos tenido, este ahorita no hemos tenido tampoco muchos, muchos eventos, pero. Pero pues esta es la idea, ¿no? Que, que ahorita salga el disco, que nos escuchen, ¿no? Como nuestra propuesta y todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? En estudio, como como del performance y todo esto, ¿no? Sí, sí. Pues realmente yo creo que pues, es de, de admirarse cuando sale material en, en toda esta situación que estamos pasando. Porque para empezar no es sencillo generar el material y las complicaciones que pone. Toda la situación que, pues, aún seguimos pasando, porque no podemos descartar todavía todo el suceso. Simplemente, pues, lleva como que su parte extra de la situación de para que pueda salir adelante. Sí, claro, ¿no? Yo creo que todavía queda como que una parte de la resaca claro. de la, la pandemia, ¿no? O sea, todavía estamos en, en lo último, ¿no? Apenas hace... No sé, una semana integrantes de, de home, y creo que los tres, desde dio COVID todavía. Entonces, ahí pues, te das cuenta que pues, aún no termina esto, ¿no? Todavía tenemos que, que cuidarnos, pero pues, también no te puedes parar del todo, ¿no? Al final de cuentas, tienes que aprender a vivir con eso también. Y pues, cuidándote y echándole para adelante, ¿no? Para que esto siga fluyendo. Sí, sí, entiendo. No, pues sí, tiene tiene su complejidad, pero está pues bien, digo, el material hasta este momento, lo que yo he podido escuchar, ha sido bastante bueno, ¿no? Qué bueno que te gusta. Y, por ejemplo, ahorita ya, teniendo en cuenta de que ya ha bajado la pandemia, ya nos permiten eventos y todo, ¿cómo ha sido el volver a los escenarios? Pues, fíjate que ya lo extrañábamos. Ya lo extrañábamos. Bueno, creo que eh, después de la pandemia tuvimos el evento con Agesino. Creo que fue el primero después de la pandemia, ¿no? Me parece. Y, este, y pues sí, ¿no? Definitivamente ya extrañábamos tocar, ya extrañábamos estar en, en un escenario, que nos escucharan, que nos vieran. Y, este, y pues ahorita, ¿no? Ya poco a poco se van abriendo paso los, los eventos. Ya tenemos próximamente el de Bethat y ahí a ver qué más vale, queremos que preparar este, un evento nosotros para la presentación del disco, entonces ya, esperemos que poco a poco ya se vaya abriendo paso este camino para, para seguir este, ya no, normal, ¿no?, con los eventos, a ver qué es lo que pasa. Sí, entiendo. Este, perdón, se me fue la Y ahorita, precisamente tocando ese tema, ¿cómo, cómo sienten la, la situación de que van a estar en la en la presentación? ¿Es ahí en Zombie Nerd de Insurgente Sur, verdad? Sí, ahí mero. Correcto. ¿Cómo, cómo se sienten con, con ello? A ver, cuéntenme un poquito. Para empezar, ¿cómo fue la invitación? Porque digo... No creo que sea como que vas a una entrevista de trabajo. Llevo mi, llevo mi disquito y a ver si, si me hacen caso, ¿verdad? Eh, bueno, pues, pues igual ahorita hemos estado trabajando un poco con, con Aztec Metal, que ahí les mandamos un saludo, ¿no? Este, y pues realmente ellos son los que han, han estado como llevando nuestro nuestro caso, ¿no? Bueno, nuestro trabajo al al como al mundo, ¿no? O a los eventos, bueno, ahí nos ha ayudado este este Gia, ¿no? Pues con, a darnos difusión, a dar que los eventos pues salgan salgan adelante, ¿no? Y pues en cuestión al evento, yo creo que es un buen evento, ¿no? La verdad, este yo yo en lo personal yo nunca he tocado ahí, ¿no? Creo que es, pero creo que es un, es un buen lugar, ¿no? Este, al menos creo que se hicieron como muy famosos por estas marchas que hacían de, de los zombies, ¿no? Y estas que hacían de... ya ni me acuerdo, creo que ya ni lo hacen, ¿no? Pero uh, me acuerdo mucho que hacen como las marchas de zombies donde acaban ahí. Este, pero bueno, en fin. Este, pero creo eh, eh, pero al menos Besat, pues es una, es una bandísima, es una bandota, ¿no? Entonces, este, la verdad, te este, tocan muy bien. Bueno, yo no tengo mucho de, escuch de escucharlos, pero... Lo, lo, lo que he escuchado de ellos es, es muy, muy, muy, muy buen trabajo, ¿no? Igual he visto un poco de lo que tocan en vivo y, y suye, suye genial, ¿no? Entonces creo que es un buen evento, ¿no? Y este y pues nos sentimos felices, ¿no? Pues por compartir este con ellos. Y también con sí, que... aquellos valedores de los Bay of Dark también. Un saludo a mi compita El Gordi, y por allá anda ¿no? también. También, chido, ¿no? Yo me siento muy bien por tocar con ellos, porque con Cristian, tiene años que lo conozco y otra vez volverlo a ver o compartir escenario pues también, ¿no? la of Nard es una banda que ya lleva tiempo en la escena y aparte creo que también con Besar, ya ellos han tocado allá en Polonia, o sea, ellos también ya, ya como bandas ya se conocen entonces, pues va a estar bueno el evento tanto en, con la gente que nos vaya a ver a las tres bandas con el cotorreo, ¿no? va a estar, va a estar genial eso Ay, perdón, creo que se me está trabando el internet ahora a mí Se llama muy mal la señal hoy en día Ah, ya Este, otra preguntita en cuanto, Con respecto al disco ¿Cuál fue el tema que les presentó mayor tiempo de composición? Pues No escuché sí. ¿Qué tema nos costó más tiempo realizarlo, componerlo? Pues, pues en general la segunda parte, ¿no? Eso nos tardamos, ¿no? Sí, creo yo que fue Pero... eso la, la... La segunda parte, en general, las, las cuatro rolas de la segunda parte creo que es la que más nos costaba un trabajo. También por todo eso de la pandemia, también eso nos retrasó un poco y, y creo que es lo que nos ha costado un poco más de, o nos costó un poco más de trabajo componer, terminar esas composiciones. No entiendo. Sí, el hecho de que no se puede uno reunir con toda la tranquilidad y facilidad del mundo como hace unos ¿qué? tres años, Exacto. Sí, exacto, correcto. Y, por ejemplo, creo que se presentaron igual con Asesino, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo Asesino. fue que llegaron hasta ahí y... ¿Y ¿Qué tipo de aprendizaje les dejó? Digo, cada que se presenta uno es un aprendizaje, pero en este caso. Este, bueno, pues igual como lo dijo Witekli hace rato, pues también ha sido parte del trabajo en conjunto con Aztec Metal y con Jan. Se lo agradecemos, él fue quien nos impulsó para, para estar ahí, ¿no? Fue quien realmente nos llevó a estar este, con Aztecino, para estar reunidos este, con ellos y. Pues, realmente, siempre aprendes, ¿no? Hasta de bandas nacionales. Yo en lo personal admiro muchas bandas nacionales. Y siempre aprendes, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aprender. Y también agradezco mucho al equipo de... También ¿no? a, a nuestros compañeros de Brutal Square, de Aron Fest que estuvieron ahí presentes también. Eh, es como que el evento tenemos que sacarlo y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y, ah, pues, órale, y todos le echamos ganas. Y la verdad es que salió, ¿no? Aprendes a... A, a hacer equipo, ¿no? Con las otras bandas, a pesar de que a lo mejor no las conocías Como ellos, ¿no? Que era la primera vez que tocábamos con, con ellos y, y aprendes a hacer equipo, ¿no? Aprendes a, a este a vamos, a, a sacar un, a lo mejor algunos algunas cosas En las cuales te atora el evento Como banda lo, lo aprendes a sacar y a llevarse chido, ¿no? Y digo, hasta haces buenas amistades, ¿no? Entonces, digo, siempre aprendes De ¿no? todos los pequeños aprendes de todas las bandas. Entiendo, entiendo. Y que, que, por ejemplo, en ese caso, ¿qué cosas no repetirían para su siguiente presentación? Sí, hijo yo, yo creo que igual a lo mejor ahí ahí tendríamos un poco más como, como de consideración con el con el performance, ¿no? Siento que esta, esta vez como no bueno, fue muy, muy, este, eh, como muy visual, ¿no?, porque, eh, básicamente, pues, el show que tenemos, pues, es, es eh, significativamente visual, ¿no?, entonces, ahí, para que nos vayan a ver, se incentiven a vernos, ¿no?, en vivo, que yo creo que es, es, eh, vale mucho la pena, ¿no?, entonces, en este concierto, yo sentí que no, no fue tan visual como, como lo habíamos planeado, como esperábamos que fuera, ¿no?, eh, pues tuvo que ver mucho como las dimensiones, este, qué tanto espacio uh -huh. que teníamos para movernos, ¿no? Entonces, a lo mejor igual este, sería como, como nos gustaría más como planearlo como desde ese punto, ¿no? O sea, que para, eh uh -huh. o tener un poco más de control sobre esto, ¿no? Igual sé que es difícil porque pues, nuestro grupo pues, es un grupo grande, al primero, y, este, y luego, pues, el performance requiere como un poco de espacio y todo esto, ¿no? Este, pero realmente nos sentimos muy cómodos al final del día creo que creo que la, el trabajo que hicimos no solamente nosotros sino también el trabajo que se hizo ese día no con con el el, el ingeniero de audio con este con los demás compañeros no que eh, la verdad este yo me sentí muy muy muy apoyado por ellos o sea no solamente como por el por el estado de Astino y todo esto sino por los mismos compañeros como decía hace rato y de de brutal square de etcétera no que sí. la neta se de Arrow, Arrowhead, ¿no? Que se portaron neta muy chido y este y pues entre todos nos ayudamos, ¿no? Para que el show saliera muy, muy chido y la verdad este yo yo lo disfruté lo disfruté mucho. Me entiendo. Y por ejemplo, en este caso ¿qué, qué es lo que sienten ustedes que tienen que aportar por encima de otras bandas que tengan el mismo estilo? Este, Bueno, no especial, pues, si creo que. ¿no? Eh, no, más bien lo que damos como. Eh, sí, me. Te oímos, te oímos. Bueno, bueno, sí, me. Está ahí, está ahí, está ahí. Es que, como ahí, que se pasa, ahí, está muy chafa que en mi internet ahorita, creo es la lluvia Ok, este pues creo que lo que tiene lo que tiene que aportar la banda en cuestión de conciencia creo que es lo que de, de, de, de, lo que más nos caracteriza porque no trata de solamente de contar una historia o hacer remembranza solamente de algún eh, de algún evento Simbólico en ese momento, bueno no simbólico, importante o alguna leyenda, algún mito de la época, o sea no tratamos solamente de plasmar eso en las, can en las canciones, sino traer todo eso a, la, a nuestra actualidad y poderlo hacer que se refleje para que la misma gente vea que podemos retomar ciertas cosas, por eso bueno nuestro... Parte de nuestro lema es, pues, en el texto de raíces siento orgullo de pertenecer a esta gran estirpe, ¿no? O sea, que si estás orgulloso y que en verdad puedas ver que nuestros pueblos fueron grandes y ver todas las, las cosas buenas, bueno, no todo bueno, pero sabemos que muchas cosas también buenas de las que podemos aprender para poder ser otra vez una nación gloriosa una grande no, este, no estar subyugados o, o cosas por el estilo no entonces es nuestra aportación así como el, lo que te comentaba una amalgama ser prácticamente una no <risa> es un, un, un como pues fácilmente sería como lo que tratamos de aportar en cuestión de idea y, y auditivamente ¿no? Sí y por ejemplo este Teyatlani pregunta eh, ¿tienes algún tipo de filosofía específica para que encuentres el equilibrio entre los integrantes? Pues mira, ah, aquí no, mira. lo que bueno, si yo, pues, primero de. lo que tienes que, lo que debes. Lo que. Este, para poder entrar a la banda se puede decir. Una, pues obviamente, que te guste las raíces, que ames las raíces, ¿por qué? Porque es importante defender esta bandera, ¿no? No podemos. Este, bueno, y sí, sí hay este ciertas cosas que a lo mejor chocamos entre nosotros mismos en estas cuestiones, pero las tratamos de arreglar y aparte empezar a, a instruirnos nosotros mismos entre, porque siempre hay alguien que puede saber más que otro, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nuestro pueblo pertenece a un clan y está muy metido en la... Pues, esto no es solamente la mexicanidad, entonces damos muchos, no y es parte fundamental de, de que entre el integrante de la banda que esté enamorado de, de nuestras raíces para que puedas sentirlo y proyectarlo, no eh, y pues que nos guste ya lo secundario pues es que nos guste el metal, no porque a fin de cuentas a todos nos gustan muchísimos géneros no solamente el metal y por eso creo que también es rica la música eh, como decía Uitterlily eh, porque cada quien pueda aportar un poco, siempre y cuando pueda entrar en nuestra forma de, de plasmarlo ¿no? en esa forma que, que te comento que, que no queremos que sean bloquecitos de, de, sino hacer una amalgama en realidad de la música de la música étnica con, con el metal, que eso, esa es nuestra intención eso también lo deben de traer y muy, muy presente que no es clavarnos en solamente ser black metal, o dead metal, o thrash metal, o heavy metal, o bla, bla, bla, bla, sino que podamos meter hasta otro tipo de música siempre y cuando nos podamos formar esa amalgama, ¿no? Sí. ¿Ustedes consideran que esta alineación va así como que a, a perdurar por mucho tiempo o sienten que falte algo más para complementar? Pues yo creo que esperamos, esperamos que sí, ¿no? <risa> Tenemos fe en, en nosotros mismos. <risa> este, al menos, bueno, yo, yo considero que sí, este, que al menos yo me siento muy cómodo con, con, con ellos, con todos los, los integrantes, ¿no? O con Belómic en general, ¿no? Porque el, el, así me voy a referir, ¿no? Porque somos una familia, los quiero, amigos. Este, sí. Entonces, este. Yo creo que igual eh, cada quien, eh, como, como justamente decía Teyautlani, pues básicamente yo creo que también eso como que buscamos mucho que pues sentirnos cómodos con nosotros mismos, ¿no? O sea, no tener problemas entre nosotros o sentirnos bien con lo que estamos haciendo y, y con lo que cada quien eh, puede aportar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cada quien pues está muy comprometido, ¿no? Al menos yo yo con todos los compañeros los veo muy comprometidos con, pues, con todo esto, ¿no? Porque justamente como decía Tiatlani, pues, pues tiene mucho que ver también el, el compromiso que uno tiene, no solamente musical, ¿no? E incluso apenas yo, yo le estaba diciendo que, que a veces como que, como que no, no, no le damos como la importancia a esto, a, como al, a la cultura o al arte, ¿no? O últimamente ya no se le da tanta la importancia, ¿no? Como por toda esta, esta onda de decir, ah, el dinero, tiene que haber dinero, si no... Si no, no se trabaja, no se hacen las cosas, ¿no? Entonces yo creo que también todos tenemos como esa visión un poco. Obviamente, pues, queremos comer, ¿no? También vayan a nuestros conciertos, ¿no? Para que nos paguen. este Pero yo pero, creo que también, este... Tenemos un mal hábito de comer, discúlpenos. Sí. Pero, este... Y luego tres veces al día, que lo peor de todo. Sí. Entonces yo creo, yo creo que este eh, pues básicamente yo creo que todos tenemos como, como nuestro, en nuestro pues todos esa visión no como de que queremos hacer algo, algo pues para que este proyecto salga adelante. Y no nada más como yo, yo bueno, al menos yo en lo personal yo no, yo no, yo no lo veo como de, de forma ambiciosa, ¿no? Eh, sí, obviamente sí quiero que la banda prospere y y musicalmente me gustaría que avanzáramos más, ¿no? Y todo esto, ¿no? Como yo creo que como todas las bandas, pero igual nuestro interés yo creo que está sobre todo como, como te decía hace rato, ¿no? En, en que pues todo esto este, reviva, ¿no? O que, o que todas nuestras tradiciones vuelvan a, a surgir, ¿no? O que, o que la gente se dé cuenta de, de, de la importancia y de, de, que estos, de que todo lo que hicimos en el pasado pues, pues fue, fue algo interesante, y que lo, lo consideren, ¿no? Y que también este no se menosprecie lo, las, las culturas indígenas ni, ni nuestras tradiciones, ¿no? Porque eh, uh -huh. la verdad yo creo que todos sentimos como que pues muchas de las tradiciones ya, ya no son como antes, ¿no? Al menos yo, por ejemplo, yo antes era del vivía en Coacalco y yo iba mucho a, a Topotlán, ¿no? Ahí el día de muertos, ¿no? Entonces realmente o sea, en, en, esas, en este tipo de tradiciones uno luego se da cuenta que ya la verdad ya la gente ya no le importa, ¿no? o ya la verdad la gente ya no, ya no asiste a esas cosas, o, o ya, no, ya lo ve como algo insignificante o como ya no algo tan importante, ¿no? Entonces yo creo que básicamente todo eso, aparte de, de, de darnos como esa mexicanidad y de darnos, hacernos sentir eh, pues la raíz, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hemos estado un poco dejando de lado, ¿no? Y pues yo creo que eso es algo que también pues como que queremos rescatar nosotros, ¿no? queremos... Que, que el proyecto pues este pues lo, lo, lo refleje ¿no? Sí. bueno ya una de las últimas se los prometo cómo es que llegan con Aztec para formar parte de toda esa familia porque ella es más una familia que otra cosa Sí, claro. Fue chistoso, ¿no? Porque, una nos recuerdo bien, fue una noche lluviosa. Ah, no, no es cierto, ¿no? Este, fue, pues, este, pues realmente, este, contactos, ¿no? De tratar de nosotros ser parte de y así también buscaba algo como lo que hacemos nosotros y llegamos a, a platicar, a hablar y... Realmente así fue como pasó, ¿no? No hay como que una historia de, ay, mira, es que nos quedaron, ¿no? O nosotros hicimos ¿sí? sea, de... Realmente creo que fue una oportunidad que se dio para ambos lados y la aprovechamos, ¿no? La aprovechamos. Creo que hasta ahorita nos hemos sentido muy contentos de estar trabajando con ellos y de, de seguir aprovechando, ¿no? Esa oportunidad, esa oportunidad porque pues, no cualquiera... Se le presenta, ¿no? Y entonces, de ahí es donde nos, donde nos queda rastro y digo, ¿no? Creo que es, prácticamente es eso, ¿no? Básicamente. pues, bueno, ya, por último, algún mensaje que le quieran dar a toda la gente que, nos pues, está viendo y, pues, en todas las plataformas, ya sea desde Facebook, Twitch, YouTube, para que se puedan acercar a hoy sí que a ustedes y conocer más de su proyecto. Pues igual nada más que nos que nos sigan, ¿no? ahí en el en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, ya no me acuerdo si, si tenemos Twitter o no, pero sí, ¿no? ¿Sí tenemos Twitter? Twitter, Instagram, Facebook, este. De Yuchi, ah, en WhatsApp, el YouTube, ¿no? Este, pues que vayan a nuestros conciertos, ¿no? Que vayan a nuestros conciertos. Tú ya te fue antes de que acaba la entrevista. Ah, no, ya veis. Bueno, pues, si no hay más por decir, yo creo que por esta ocasión sería todo. Muchísimas gracias por el tiempo, por la atención, por tomarse la molestia de, de contestar todas mis preguntas. no Muchas gracias a ti por la invitación, aunque tuvimos muchos problemas técnicos, pero esperemos que te haya escuchado, que hayamos contestado todas tus preguntas, sin duda que nos vuelvas a invitar, podemos estar todos en, ahora sí. Sí, ojalá en alguna ocasión próxima se dé que pueda, ahí sí que platicar con todos un poquito. Sí, sí, nosotros encantados. Sí, esperemos se que se dé la oportunidad y pues solamente pues apoyen la escena Esto, apoyen la esto, apoyen a las bandas nacionales porque hay mucho talento aquí, mucho, mucho, mucho, mucho. Sí. Estoy muy retrasado en el cuestión tiempo, en la línea de tiempo aquí. ¿Cómo, cómo? ¿Perdón, a planning? ¿Me escuché sí. bien. es que oye <risa> las preguntas atrasadas. Ah, las preguntas. Atrasadas? No, ya, ya este... Ups, el internet. Creo que necesito otra red. Pues para pronto que nos sigan. Pues bueno, a los vamos a, a también hoy el, el, sí que cerrar 30, con... ¿no? El... Sí, sí, sí, sí, por favor. Y vamos a cerrar con el tema de origen. No sé si gustan presentarlo. Va, que va. Yo lo presento, yo lo presento. Nos bueno, dejamos nuestro primer video, banda. Véanlo en nuestro disco Yo lo ya Yauquica Origen. Enaltece tus raíces y siéntete orgulloso de pertenecer a esta gran estirpe. ¡Belomic! <risa> Soon, we're we'll looking forward to performing for everybody. Hope to see you there.